哼。 Sí, ya sé. Usted está en su trabajo, usted está en su trabajo y nosotros en lo norte. Ahora quiero saber qué, qué va a ser de nosotros si lo vamos de acá. Que dirige, que oficina, no va a ser de mí solo, de, de, de todos mis compañeros. Eso quiero saber. Si dirijo a la municipalidad lo que sí sí, dice la institución que nos dice, pero en el informe la municipalidad nos lo vamos a qué hora tenemos que subocar? ¿Cómo? ¿A qué hora hay que desocupar? El vence el día de mañana. O sea, todo el día de mañana. Y vence el día viernes, supuestamente. Sí, día viernes. a dónde vamos a ir a trabajar? Vamos a poner una hora. Es por eso las preguntas. ¿Te tengo que Tenemos que mirar. Yo tengo siete. Thank you.